partidos clase A, y partidos clase A son los que enfrentan a los equipos grandes, por ejemplo, un millonario Santa Fe, un Nacional América, Medellín Nacional. En esos partidos el operativo policial es enorme y lamentablemente se destinan demasiados, pero demasiados eh, policías para cubrir el evento nada más y el resto de la ciudad queda desprotegida. ¿El problema cuál es? El problema es que esos partidos clase A lamentablemente se convirtieron en... Eh, la invitación a batallas campales. No dentro del estadio, porque esa es la parte más irónica del asunto. sí Desde que apareció la ley del fútbol y empezaron los castigos que implican puntos, si hay problemas en el estadio y que se pueda sancionar a la plaza, no, no hemos vuelto a tener realmente episodios graves al interior de los estadios. El problema está afuera y el problema ni siquiera está en los alrededores porque también se controla, aunque últimamente hemos estado teniendo muchos problemas en los alrededores, el verdadero problema está en los barrios, el verdadero problema está en las carreteras, ¿sí? en donde se cruzan el bus que lleva a la barra brava de uno contra el bus que lleva a la barra brava del otro en ciudades que perfectamente pueden estar en el camino, es absolutamente lamentable. El, el, el tema de las barras bravas ya se volvió un problema policial y en esa medida eh, quitarles eh, la seguridad pública a un evento privado, lo que es irónico, es muy peligroso. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Los clubes y los equipos de fútbol en Colombia deberían, como en todas partes del mundo, tener un sistema privado de seguridad para garantizar así el control. ¿Qué pasa? En Medellín lo empezaron a hacer. Nacional y Medellín, con el respaldo de la alcaldía y precisamente para no tener ocupados a todos los dispositivos de la policía en los partidos de Nacional y de Medellín, porque pues Envigado y eh, Río Negro, Águila Río Negro, que antes era Itagüí, no generan tantos inconvenientes en términos de operativo, Nacional y Medellín sí, porque tienen barras bravas, porque eh, eh, son partidos que pueden generar violencia no solamente con los hinchas rivales, sino entre las propias hinchadas, si sí, hay problemas entre la hinchada nacional de Medellín y la hinchada nacional de Bogotá, por ejemplo. Eh, lo que se hizo fue darle el poder a las barras, Sí, es decir, el operativo de logística y de seguridad al interior del estadio queda en manos de las barras y lo que terminaron generando fue pequeños grupos paramilitares